Y además, pues, con toda esa con toda esa historia de, de, de, de dar la noticia como no la quieren dar en otros sitios. Bueno, y nosotros ya tenemos al otro lado de la línea al doctor Alberto Franceschi. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Pues se ve bien, amigo Luis. ¿Me recibe bien? Ay, perfecto. Con el sonido perfecto. Hoy estamos sin problemas. Vaya. Qué costo, bueno... No, no, rara, ¿no? Si es que estamos estamos en campo enemigo, eso es así. <ríe> sí, bueno, le voy a comentar una cosa, le voy a comentar una cosa que nos sucedió eh, ayer, eh, doctor. Mire, sí. ayer en un espacio que tenemos entró entró una miembro del canal, además amiga, tiene, tiene su canal y demás, que se llama Belén, y se quejaba de la censura, ¿eh? Y, y, y nos dio por preguntar, se me ocurrió preguntarle a la gente, digo, bueno, digo, a ver, que nos escriban los que estén censurados. Todos están censurados en nuestro canal. O sea, empezó a hablar la gente, a mí en Twitter, a mí tal... Les han censurado hasta en WhatsApp. Algo increíble. Ay, a ver, yo sé que, eh, que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero... Pero esto ha dado pie a que, y estáis cordialmente invitados, repúblicos, a que organicemos un pequeño evento este viernes en GetTR, en la, en la red de Trump, donde eh, nos vamos a estar conectando pues, periodistas, comunicadores, influencers, youtubers, y vamos a hacer un esfuerzo por estar con la gente. Así que si nos facilitáis una dirección de GetTR, si no tenéis eh, cuenta, eh, pues creáis una cuenta, nos la enviáis y nosotros se la enviamos a la gente para que pueda hablar con vosotros porque sabemos que allí no hay censura. Yo estoy muy ilusionado porque me voy a quedar a gusto hablando de muchas cosas, entre ellas del psh, porque vamos, o sea es que no podemos hablar por las redes pues nada, nos vamos a buscar nuestro hueco Mira Luis, si censuraron a Trump 75 es? millones de seguidores de Twitter y los sacaron lo sacaron. O sea, el tipo no lo pueden matar, es lo único que les queda. ¿sí? Claro. Pero no sé, qué queda para uno. Aún así, bueno, daremos la batalla. Si no así si no terminemos hablando entre nosotros dos, seguiremos <risa> hablando. Este, pero es un hecho que eso avanza. El globalismo avanza. Sí. Y hace daño, irreparable. Este, mm. bueno, hoy, me, hoy me enteré que se lo puse a mi mujer por de broma, que no sé qué mulat determinó que salir de la mujer de uno perfumada a la calle es eh, provocando la, la codicia de los otros hombres. Ay, sí, sí, sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí. sí. También dice separarse los dientes, yo sé sea, aquí no hay quien se separe los dientes, pero separarse los dientes parece que es un signo de, digamos, de, de zorra, ¿eh? ¿qué tal?, Sí, sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. y estos son los los llamados a la guía moral pues de, de todas todes y, y esta peste de, de, de poemita y narco soleada aquí en Venezuela y allá en, en, en, en España con los amigos de, de Sánchez y su gabinete de, de separatistas y de poemita y, de, y de, de gente esta de la, la, la ETA no sí Total que bueno y eso avanza no sé cómo eh, saqué la cuenta de América del Sur y queda vivo Brasil con el peligro del lulismo resurgiendo sí. y Colombia agonizante casi uh -huh. el, ah, bueno Ecuador una pequeña recuperación ahora uh -huh. pero eso está muy mal Hispanoamérica esta es una cosa que me gustaría que la transmitiera Luis uh -huh. este porque lo de si España no toma el liderazgo ¿eh? de este continente nos dejan solos al garete en manos de los Biden y en manos de el partido demócrata eh, de la que y de Biden y de todos estos vagos y maleantes de la, del izquierdismo este globalista eh, norteamericano porque el problema nuestro como países hispanistas como países hispánicos es que si España no toma el liderazgo de ese movimiento España también, a su vez, es víctima de lo mismo, de la misma conspiración global que primero repartió el mundo entre los tres imperios: chino, ruso y, y americano, con sus debidos auxiliares, Turquía, la, o sea, Melirán, etcétera, Cuba. Pero estos tres grandes imperios, ajá, si gana la partida Rusia, como que el problema ya no es tan grave como antes porque es un nacionalismo patriota, el de Putin, etc. Si lo toman los chinos, este, bueno, pareciera que hay desventajas enormes, por un lado, por el totalitarismo del Partido Comunista, pero habrían ventajas de desarrollo particular en los países que quieran ser saqueados por China. Pero los que estamos en esta zona de nadie, ¿eh? bajo la égida iraní, cubana, lo que queda del imperio ruso, en la decadencia irrestricta de Norteamérica, en la negativa de España y de Europa auxiliar a Hispanoamérica, nos dejan realmente a la deriva de la barbarie, que es lo único previsible en este continente. ¿No sabes qué te parece? Sí, bueno, totalmente, totalmente. Eh, lo primero que quería comentarle, que, que como hemos entrado directamente a, a la noticia y además, es expresar nuestra solidaridad con ...con Venezuela por, por esas tragedias... ...los 13 muertos de todas estas lluvias torrenciales... ...que claro, que, que, que bueno, que es, es terrible... Eh, ...llueve sobre mojado nunca mejor dicho... ...porque claro, teniendo el régimen que tienen... ¿Eh? encima les llegan estos estos temporales y claro, y se, ven, se ven en lo terrible entre, por un lado la pandemia que tienen en perenne con el gobierno este, este totalitario por otro lado la, la otra pandemia por otro lado, viene, la, viene la lluvia y, y, y esta gente pasándolo mal de verdad así que toda nuestra solidaridad de verdad y ¿eh? todo nuestro cariño y, y, y lamentar que sea tan difícil ayudarles y lo segundo, pues respondiendo a todo esto a mí me parece que tenemos una situación que, que desgraciadamente nos la están renovando todo el tiempo ¿eh? nosotros reaccionamos varios pasos por detrás de, de esta gente van muchos pasos por delante de nosotros o sea, eh, nosotros vemos que realmente eh, estamos tomando las medidas o estamos reaccionando a mí me da la impresión de que, claro, de que Vox es un partido nuevo ¿no? entonces pues, pues, pues va tomando posiciones que tendría que haber tomado hace, hace mucho tiempo o sea, aquí se exige velocidad, se, se exige agilidad, porque los problemas avanzan en una barbaridad. Y el globalismo se ha aprovechado de eso porque llevaban un plan pertrechado desde hace muchísimo tiempo. Esto ya son décadas que llevan planeando esto. Y claro, nos lo han implantado a Machamartillo de una forma terrible. Eh, yo hablaba, y de hecho estábamos hablando con un, un colega desde, desde México, eh, que además eh, ahora mismo está llevando la... La ACN, la, la, la agencia católica de noticias, eh, Raúl Tortolero, eh, que, que decía que, que bueno, que él, él hablaba en contra de, de las tesis de AMLO y todo aquello. Claro, esto es importante que lo sepan los españoles, que todos los mexicanos no odian a España. A ver, que hay un impresentable allí que está diciendo barbaridades, ¿de acuerdo? Pero que los mexicanos, por el amor de Dios, ¿qué van a decir a estas barbaridades? Pues lo mismo, lo mismo nosotros con Sánchez y con Borrell y con todas estas cosas que, oye, se han puesto estratégicamente y nos están gobernando y esto es, un, esto es un dolor. Esto es un dolor. Pero haciendo el balance de conjunto y de toda una etapa, estamos mucho mejor que antes desde el punto de vista de que por primera vez hay una reacción en España consciente, deliberada, sí. creciente. Sí. Esto es la herencia de, de la leyenda negra instaurada a... La, en la cúpula de España desde la caída, desde la muerte de, de, de Franco esto es la, lo que heredamos de la coexistencia pacífica y del de eurocomunismo y de toda la operación Carrillo esto es lo que heredamos de la relativa o total felonía de segmentos ligados a la propia monarquía española esto es el, el, la herencia de, de, del PP del viejo, de la herencia popular del PP y esta es la herencia de Rajoy. ¿Sí? Bueno, por fin hay una reacción contra Rajoy, por fin eh, surge Vox y tenemos entonces a esta especie de híbrido y de, de, de, de PP arrepentido de los avances que estaba teniendo a la caída de, los, de, la, de las asesinas aquellas que dejó Rajoy en la, en la cúpula. Este, pero es insuficiente todavía. El episodio como ese de Ceuta, donde el PP, al lado de un partido islamista, aunque no sea deliberadamente militante del fundamentalismo, se permite declarar a, a, a Abascal persona no grata, bueno, es el síntoma sí, sí. de una putrefacción muy fuerte que está heredada allí en el PP de Casado. Y esa negativa de Casado, a hablar claro, eh, tiene perspectiva un gobierno de, de las derechas, comillas. eso de derecha a mí no me gusta, pero en el fondo, la defensa del Estado español, ¿lo va a hacer Casado sí o no? Me da la impresión de que si sigue por la pendiente de, que dejó el, el, los el Partido Ciudadanos y esa capitulación indeterada una y otra vez se repite, pues entonces estamos mal, porque dejarán en manos de Vox. Esa, no hay mejor consigna de Vox que aquella que dice es que lo que queda es Vox, sí, señor. solo queda Vox. Sí, señor. Entonces, si solo queda Vox, bueno, entonces hagámoslo muy fuerte porque necesitamos que esa posición sea predominante en el electorado español por ahora, porque la lucha todavía es electoral y todavía se da en los espacios de la Constitución y de la ley vigente de la ley vigente leyes que están atropelladas por todo ese asalto de la ideología de género y la memoria histórica esta bastarda este, o sea hay chance todavía de responderles desde la desde esa tiltraja del Estado de las autonomías heredado de la transición precisamente entonces pero y si no es así en la próxima 10 4 5 8 10 años en que todo se va a polarizar esto va a una situación de choque de trenes. ¿eh? Sí. En España tendrán que escoger o los herederos de Sánchez, que serán mucho más, digamos, siniestros, cínicos, que el propio Sánchez, mm. o Vox, partido de la esperanza de la unidad española y de la, de la propia existencia del Estado español. Y mm. lo primero que hay que hacer, yo por eso, eh, Vox tiene muchos defectos, está bien, pero hay una gran virtud Haber insurgido desde el principio contra el Estado de las Autonomías es una garantía de que la, el destino final de esta política tiene que llevarnos a un triunfo estratégico de desmantelar esta porquería de Estado de, de minorías clientelares a nivel de toda España. Y esa necesidad surgirá en medio de la crisis de la, de la economía, del, de, del techo bajo de... De la, porque España hoy por hoy sobrevive con la bendito Banco Alemán la, las ayudas alemanas el, el euro subsidiando y bombeando allí una deuda sin fin un techo de deuda que lo elevan para mantener el parasitismo del Estado español, habiendo desmantelado su industria y su economía productiva heredada de Franco bueno, hoy por hoy, hoy tú eres más franquista que nunca te parece. entonces, bien, habrá que evaluar qué es lo que va a quedar de España no hay una reacción patriótica en el mejor y más amplio sentido de la palabra. Sí. Y en eso, bueno, Vox es la única garantía real. Hay voces por allí eh, que acompañan este esfuerzo, pero todavía le falta comprender que el asunto fundamental es que la izquierda, el, P, el PSOE, no tiene esa fuerza que tiene sin el PP, capitulándole a todas sus políticas de convivencia con esa con todos esos planteamientos bastardos de la ideología de género y de la y, de, y, de, y sobre todo del clientelismo político de la, del Estado de las Autonomías. Vamos a ver qué nos depara esto. Sí. Eh, bueno, pues la verdad es que muy. Muy claro el análisis. La verdad es que yo creo que lo compartimos todos. Lo compartimos todos. Y, y es exhorto a que no nos podemos quedar quietos y no podemos. Vamos a ver, cuando nosotros decimos. Eh, hoy es que los políticos tendrían que hacer esto, tendrían que hacer esto otro, que no nos olvidemos que todos somos parte de todo esto, es decir, es decir están los jueces que tienen que hacer su parte están los periodistas que tienen que hacer su parte están los políticos que tienen que hacer su parte y luego lo tenemos que hacer nosotros es decir, yeah. la sociedad civil es la parte fundamental que articula todo, no nos engañemos así que de aquí o salimos eh, con la sociedad civil abanderando esto, o por mucho bosque que haya <ríe> ya podemos... Eh, esperar lo que sea que, que no van a hacer nada yo a mí me da miedo preguntar porque claro como le, tengo la oportunidad de tenerle a usted por aquí pues yo le tengo que preguntar determinadas cosas pero miedo me da vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh, yo no a ver miedo me da por la re, por, por los eh, porque me, me, me barrunto la respuesta a ver, eh, ¿cómo está la moral y cómo está eh, el, el ánimo de toda la disidencia real venezolana después de los últimos acontecimientos que vivimos eh, las dos semanas anteriores? Esa es la pregunta. Porque yo, no lo voy a engañar, yo me he quedado planchado como una piedra, porque sí es verdad que yo ya sabía, venía denunciando que la falsa oposición y todo esto. Vale, sí, pero claro, pero que se sustancie que se sustancien, esa consolidación con Maduro, esa evidencia, esa reunión con, con ahí en México, tal, pues pues a mí me queda planchado y me imagino que a muchísima gente que nos está viendo, pues exactamente igual. Mira, pero, eh, adiremos, Eureka, este ha quedado evidenciado lo que hemos dicho por años, que esta parranda de vago y maleantes de la bendito gobierno este, de, de, de paseadores de oficio y de ladrones de oficio, por fin ha mostrado su verdadera cara. Eh, a mí en lo particular me parece sintomático que el gran negociador eh, Gerardo Blay, allá en, por toda la muta, eh, en, en México, sea una persona que en 1999, habiendo terminado la constituyente, me proponen lanzarme de candidato al Congreso, a la nueva Asamblea Nacional, que había que validar la, los nuevos cargos pues según la nueva Constitución yo le digo, no, yo no vuelvo para ese alto de, de, de, de, de bicharracos allí, del, que te escupían te apedreaban en, la, en las entradas del Parlamento, yo digo yo no vuelvo, yo no voy a arriesgar este, todos los días tener que sobrevivir a manos de una banda de delincuentes que te escupe y te, te, te de Acoquín allí, a la, a, la, a la salida, a la entrada del Congreso. Más de una vez tuve que estar escondido en las oficinas porque buscaba una turba que me buscaba y entonces digo, no me lanzo para diputado. Yo me voy a lanzar por Baruta, le digo, a la, a la alcaldía de Baruta. Este, había sacado a nivel nacional 1.200.000 votos para constituyente, en la sola Baruta tenía este 80, 68.000 votos, le digo, me bastan para ser alcalde, porque aquí era la última alcalde que volvía a competir por su revalidación, eh, había sacado 20.000 votos para hacer. Entonces me dicen no, pero no, no, no puede. como que no puedo, chico? Yo me quedo ahí en Baruta esperando los malos tiempos que nos vienen. Este, este es un sector de clase media, semiculta, qué sé yo. Hay muchos profesionales, comunicadores. Me dicen, no, no, no, no puedes, porque esto es para Enrique. ¿Cómo que es para Enrique? Sí, sí, para Enrique. El Enrique el Capriles eh, estaba en la presidencia de diputados y ellos resolvieron el lobby de los malandros de la élite caraqueña que los niños pijos eh, serían los que ocuparían esos cargos. ¡Ey! Luis, tienen 22 años ocupando esos cargos. Lo que sea de ellos, de esa zona... Eh, digamos, acomodada de Caracas y de todas las ciudades venezolanas, se corresponde con un derecho por partir de nacimiento, casi como de, de los grandes de España, de los. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que me estoy, me estoy quedando de piedra. Este vídeo lo van a ver miles de personas. Ahora mismo tenemos a 629 online, simultáneos. Eh, me acaba de decir usted que ese reparto. Ya existía hace años... Claro, usted venía denunciando toda esta realidad y al final lo hemos tenido que ver ahora. Así es. Eso viene... Y esas elecciones fueron fraudulentas. Las primeras. Y al chavismo se le dieron sus grandes tajadas y la porción congruente, ¿cómo se llama? La porción disminuida para la mur. Eso se repitió y se repitió y se repitió. Con fraudes evidentísimos. Fraudes. Porque esas elecciones de la alcaldía... Que quiero aclarar por fin qué pasó en esa bendita alcaldía. Yo saqué cuatro mil votos que dice que me dejaron en esa alcaldía de, 80, de, de 66 mil, 64 mil votos que tenía yo en Baruta. Me dejaron cuatro mil. Y Capelito, que no existía, sino que empezó a existir con, la, con el acuerdo que hubo para que fuera el presidente de. De la, de, la, ...de la Asamblea Nacional... ...mientras esperaban la revalidación... ...ese señor Capri le sacó... mil votos le pusieron allí... ...y los votos de Leopoldito... Este, ...después en unas elecciones internas... ...eso está preparado... ...y los votos de Capri están preparados... ese es un reparto que se hace previamente... Con la, ...entre la élite caraqueña... ...y la élite de los zarrapastrosos... ...estos del chavismo... ...eso siempre ha sido así... Este, ...es más... En España pasa otra cosa, lo que es que todavía le faltan los episodios de enterarse de qué ha ocurrido, que a Vox le liquidan miles y miles y miles de votos y al PP se le premia o se le resguarda y al PSOE se le cuida su capital. Escúchame, esto, esto es mundial. Esto es las élites siempre trabajando para sus propios beneficios y para hacer del ensayo democrático una enorme estafa, por eso le digo a los amigos españoles, no se hagan ilusiones con el régimen, el régimen está destinado a servir solo a los amos de siempre, y los amos de siempre, este, bueno antes Franco los hizo competir los obligaba a hacer una industria competitiva, eh, permitía un acceso bastante fuerte de, la, de los humildes españoles al piso, al, a la digamos, a la, a la, a la propia seguridad social, este, escúchame y ahora eso es clientela, solo las clientelas tienen derecho y los regentes de esa clientela a hacerse millonarios. Toda la clase capitalista venezolana es chavista o semi-chavista o asociada a chavista. Y los de la MUD son ahora también partidarios de darle esta sobrevivencia al régimen chavista por encima de todas las calamidades que hemos padecido. Bueno, de tienen garantizado por los acuerdos de México. Qué casualidad, con ambos presidentes. ¿Qué casualidad con los mismos globalistas de toda la vida? O con los alcahuetes ¿Cómo se llama? Noruegos, etcétera Y con el alcahuete Borrell y el alcahuete Sánchez, etcétera Ellos buscarán la manera de que, bueno, para el Papa mediante la, el, el pacto de, de, ¿cómo se llama? De, de este, del colombiano este, el que montó la transición esta de, con la guerrilla, chicos. El presidente... <risa> que son demasiados o ya. El, anter ...el anterior a este, el tipo que le vendió el alma al diablo. Sí, sí, sí, sí, sí. Basta que me quiera acordar ah. que ese, esa saquihuela de Colombia, ...preparándole sí. el terreno a que la FARC fuese una fuerza decisiva Santos. en Colombia. Santos. Santos. Santos, así es. ¿Por qué Santos tuvo esa política? Sí. Hey, ¿Por qué varios de los ministros del de presidente actual eran del equipo Santos también? Es que, mira, el problema está en nosotros. Bueno. En el campo nuestro hay toda clase de traidores y alimañas. Mm. Y eso es lo que... Entonces uno va al cambio y resulta que se vuelve a encontrar con los mismos personajes, los mismos tipos, las mismas políticas. A Vox hay que cuidarlo como una, una garantía de que por fin habría un cambio cualitativo. Mm. Mira, debe haber no sé cuántos intentos de, de infiltrar a Vox de generarle pues, propuestas internas que cuestionen la dirección abascal o cuestionen la dirección de, de esta viva, ¿cómo se llama? La, de la vasca, de la, de la este, eh, Macarena, de, de, o de la propia amiga cubana allí, este, que tiene, son gente que tiene claras cosas desde un principio. Sí. Bueno, ya, no sé, le buscarán la vuelta a que fructifique lo que estaba ya engendrándose, ¿cómo se llama?, en, en Murcia, y bueno, y menos mal que lo sacaron a tiempo, si no gangrenan el partido en Murcia, como lo gangrenarían en toda España si le dieran chance. Por eso no es fácil la dirección de Vox, y te juro que no tengo ninguna comunicación real ni, ni directa con Vox, es por deducción, porque no vivió más que ellos, y conoce estos trucos más que ellos. En Vox hay toda una posibilidad de perderlo, si sí se descuida la dirección abascal y es penetrada por direcciones oportunistas partidarias del clientelismo, que empezarán a tratar de relajar la conducta y las políticas internas para la tolerancia de los vicios propios del clientelismo partidista, habrán críticos de que Vox tiene que abandonar el dogmatismo sobre la cuestión de, de, de género, etc. No, ¿En la garantía de que Vox sea de verdad, la, la, la, la guía del futuro de España está en defender esa fisonomía actual y esas propuestas teóricas y políticas actuales. Y se lo digo con la experiencia de 20 o 30 años más de los que oigo hablar a veces por esos medios. Porque uno ha vivido ya más que tiempo suficiente para detectar que estas cosas no son casuales, que estas son perversiones que se, que se arman desde las élites. ¿Quién te iba a decir, Luis, que el IBEX 35 iba a ser, digamos, la mampara, el eje de la putrefacción de España? Y los son chicos los más ricos de España. O que los grandes de España en Barcelona con su vanguardia, etc., iban a ser la punta de danza de querer reventar a España. Esa es la misma historia de, de años y de décadas de gente que ha armado pacientemente este tinglado. ¿A ti no te sorprendió que de golpe el Partido Demócrata no era el Partido Demócrata que habíamos conocido? No, había fructificado en su interior una verdadera gangrena política que era la gente Black Lives Matter y toda esta peste del globalismo que ahora con Biden lo tiene personificado. Un tipo que es capaz de hacer lo que hizo en Afganistán y permitir un retroceso pero brutal. Hey, Estados Unidos va a la crisis antes que muchos de nosotros. ¿eh? Porque aquí se prepara un viraje muy fuerte desde la élite, porque la élite a tiempo tuvo con Trump este, una, una salvaguarda. Independientemente de las tortas que puso Trump, que puso varias. El problema es que Trump, como Vox en España, como los no somos los en Venezuela, somos la única garantía real de que por lo menos estamos ante el juicio de los ciudadanos, anteponiendo principios. Y eso de tener principios es muy escaso, Luis. Y la defensa de la familia, la defensa de los no nacidos, la lucha permanente por la defensa de los derechos de la mujer, de la igualdad ante la ley en última instancia, son cosas que no se aceptan en el globalismo y en todas estas perspectivas izquierdosa y malandra, o digamos del delincuente de la política mundial y española, venezolana o norteamericana en particular. Y este es mismo dilema en toda Europa y vamos a confrontar, son situaciones cada vez más críticas. Y es bueno que la gente sepa que cuando se agarra una enorme suerte de tener un partido como Vox, no lo abandonéis porque también será sujeto a toda clase de ataques y a todo intento de pervertir su dirección, su ideología, sus posturas teóricas y políticas y sobre todo reventar la base de principios que es la, de la, la defensa de la nación española, la defensa de la integridad de España, la defensa de una economía competitiva y de libre mercado, la defensa de un Estado pequeño, porque tenemos que hermanarnos con las tesis liberales de toda la vida, de que el Estado no puede ser ese gigantesco mamut asistencialista que ahoga la economía y pervierte toda, toda clase de competitividad entre los ciudadanos. Ese tipo de mensaje... Más que nunca, mira, en Argentina tenemos un mensaje, ¿cómo se llama? Es un poco pintoresco el personaje. Lo sigue a Milley, por ejemplo. Milley es un personaje. Sí. Este, ya probado, ¿eh? mira, está reuniendo, tiene 15 a 20% de los votos. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Y es la misma historia, es la misma, la misma tesis. Si se descuidan, se lo llevan por delante. Y en Argentina hay la garantía con mi red, ¿eh? en Venezuela hay la garantía con gente como nosotros, en Norteamérica hay la esperanza de Trump, y en España hay la esperanza de Vox. Y eso es que preservarlo y comprender que se trata de una batalla que nos llevará a confrontaciones definitivas en los próximos años. Madre mía. Bueno, <ríe> yo estoy sin palabras, la verdad es que aplaudo como siempre su valentía y su claridad a la hora de exponer. Ya ven que que tiene no solo un verbo fácil, sino que una claridad de ideas, el doctor Alberto Franceschi, que la verdad es que, son, es que son verdaderamente espectaculares. Lo pueden ustedes escuchar, lo pueden seguir, porque aparece frecuentemente en Repúblicos TV, que es un canal de YouTube que ustedes de momento pueden ver, ¿vale? veremos a ver el tiempo que les dejen, ¿eh? lo lleva yo eh, Johanna Montenegro, brillantemente, eh, que la tenemos por aquí por el chat. Y, y bueno, pues mientras ustedes eh, puedan pues yo les recomiendo que se suscriban a su canal que lo sigan y que también busquen en redes al doctor Alberto Franceschi y tendrán esta estos análisis que no ha sido, bueno, yo, mira perdón, sí ha sido excepcional, porque yo, con el bombazo que nos acabas de soltar de cómo realizaron el fraude en Venezuela a mí me has aplanado y luego ya se, has, se ha puesto usted a hablar <ríe> a decir sensatez Madre mía no, me ha dejado, pero pero, pero, pero, madre mía, qué meneo nos acaba de dar a todos. Bueno, <ríe> si usted lo tiene a bien, proseguimos, eh, proseguimos, a no ser que, que, que, que pase algo y, y, y, y me diga usted, otros 10 minutos ahora, Luis, aunque no toque, pero si no, nos vemos el siguiente miércoles. ¿Le parece usted bien? No, me parece muy bien. El próximo miércoles a la misma hora. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, eh, doctor. Okay. Hasta pronto Bueno, pues este este es el doctor Alberto que ya lo saben ustedes, que lo tienen también, bueno, lo tienen mientras puedan encontrarlo en redes sociales. Madre mía, madre mía, voy a sacar extractos de lo que acaba de decir. O sea, yo me he quedado de, pero de piedra, directamente con los fraudes de Venezuela. Por cierto, está haciendo Maybor Petit unos especiales en los que lleva a Guillermo Salas y nos está explicando cómo se hizo el fraude de Venezuela y cómo se está exportando a todos los países. Bueno, qué narices, qué es que es lo que acaba de decir el doctor Alberto Franceschi, que es que Vox, que a ver, que, a ver, a ver, hostia. Es que si te roban la merienda una vez, vaya, pero te la roban siempre, pues hijo, hay que moverse. Y, y yo sé que se andan moviendo por dentro y que están realizando bien los deberes, no como quieren otras personas que dicen ser los únicos que se ocupan del tema, pero, pero también agilidad, porque por mucho esfuerzo que uno abierta si no tiene resultados, pues tiene que ver qué es lo que hace. Bueno, amigos.